Hola, hola, buenas a todos, Aquí somos recomendando un día a la taberna. Y hoy volvemos con Frostpunk. Este va a ser nuestro capítulo número 10 de nuestra serie. Aguantando en la era glacial. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? La idea es. Bueno, dijimos en el anterior capítulo que nada más salir y vamos a entrar al templo y vamos a meter el oficio ceremonial. Vamos a lanzarlo. Lo dejamos aquí ya casteado, aunque estemos en pausa. Lo dejamos casteado por un futuro mejor y por la salvación de los descargados Vale, perfecto A ver si conseguimos convencer a los rondines En este momento tenemos 24 No se ve aquí, pero bueno la, ide la idea es que esto se reduzca Y no se vaya gente Luego pondremos a trabajar el carbón Eso va a ser importante, vamos a sacar la zona de recolección de carbón Vamos a quitarnos esto de medio Vamos a meter, bueno, con la gente aquí Y en la en el tambor de extracción Sacaremos las cosas suficientes Luego tenemos gente aquí trabajando en la fundición. Y esto está bien. Y por último... Uy, ¿esto qué es? A una serradero Aquí no hay nadie trabajando. Vale, sí. Y dijimos también de cambiar gente a trabajar la madera. Después de esto, vamos a ver en qué podemos mejorar. O cómo podemos sacar eh, mejoras en el sentido de... Ya no por leyes. Porque de leyes, bueno, dijimos de tirar aquí en... En el propósito Meter santuarios uf, Se nos pierde un poco los custodios de la fe O denuncias justificadas Habrá grupos de personas que abandonen a los londinenses. También puede que descubran pequeñas cantidades de recursos El descontento aumentará Bueno <ríe> Es un poquito rayo Inquisición Pero me sirve Bueno, tenemos un día para poder programar eso Está bien, y luego en temas de investigación con el árbol tecnológico, revisamos el árbol tecnológico, la idea o, o algo bastante potable sería en el día de mañana poder meter ya pronto los tecnígrafos porque no nos queda nada de, de tier 2 interesante para nosotros, a lo mejor la perforadora o, o, o la, el minado de carbón, sí... Sí, algunas de estas a lo mejor sí que son viables O, o el mina de carbono o la perforadora Pero el resto Tampoco, bueno, la mejora de aserraderos Vale O sea, nos podríamos plantearlo antes Antes de sacar esto Los tecnígrafos, pero bueno Vamos con ello Ok Vámonos, a ver qué tenemos Ah, Y a ver si podríamos sacar otro grupo de exploradores Eso sería maravilloso Vale, vamos a darle calor porque como tampoco estamos... El carbón, ¿veis? Es que va arriba, abajo, arriba, abajo con lo que ya tenemos ¡Epa! Que ya han llegado Que ya han llegado ¿Qué ha pasado aquí? Explorar No hay ningún arma en un campamento Encontramos alrededor de una docena de cadáveres demacrados Para nuestra sorpresa, la mayoría de ellos son tuidos equipados con prótesis uh. El campamento de los estaba bien abastecido de todo, excepto de comida Buscando entre las tiendas encontramos más víctimas de la hambruna La mayoría de ellas tenían sofisticadas extremidades artificiales muy desgastadas con el símbolo impreso de Manufacturas Tesla Co <risa> Solo pudimos entrar en los, cadáver, entrar a los cadáveres y llevarnos su equipo Recoger recursos, vale Asentamiento temporal En mi este lugar para saber más sobre el mismo Vale, pues nada, vamos a ir para allá ¿En cuánto tiempo? 16 horas, bueno Ok, ni tan mal Claro, es que las... Las las casas de enfermos las hemos quitado porque no tenemos gente enferma como tal. Estamos manteniendo una... ¡Uh! ¡Ay, va! Vale, ya tenemos los tecnígrafos. Estamos investigándolos ahora mismo. Oh, oh, oh, oh, oh. Vale, vale, vale, vale. Esto es maravilloso. Los puestos de recolección conservan mejor el calor. Puf, creo que esto lo vamos a rusear, ¿eh? Me parece genial esto. Almacén grande de recursos. Bueno, esto a posteriori. Tambor de extracción. El carbón sobre el está en 1120. Es el doble, literal. Fundición de vapor. Esto al fin y al cabo es para que saquemos más hierro. Vale, a ver, aquí... Podríamos mejorar muchas cosas. Técnicas de caza. Las cabinas de cazadores necesitarán menos mano de obra. O cazadores. Plataforma de cazadores. Vale. Aislamiento de comedores. Aislamiento de edificios médicos. O enfermería. Uf. Es que el resto... Acoplamiento de sobrerendimiento. Nos permite subir la temperatura de todas las zonas de calefacción. Dos niveles cuando el generador se pone en modo de sobrerendimiento. Mejora de eficiencia. Caldera de vapor mejora de alcance. Calefactores mejorados. Claro, es que calefactores no los hemos puesto. No hemos puesto calefactores. Estamos tirando a base de calderas de vapor. Por ahorrarnos esto. No me parece mal. Generador mejora de eficiencia. Aquí es que tenemos esta mejora de eficiencia, pienso que nos va a venir muy bien porque son solo 9 horas de investigación. Y ya en base a eso, o sea, comida estamos bien, el carbón pienso que es un gasto que tenemos 100% continuo y, y recolectamos ahora mismo, ahora mismo recolectamos menos que la comida. Así que vamos a tirar por esta, la mejora de eficiencia, perfecto, y ahora veremos. Porque ves eso, de comida vamos muy bien, no nos falta gente, está trabajando mucha gente en la comida Mucha, mucha, no tenemos casi hambre apenas Vale, vamos a quitar de aquí cuatro personitas y las... ¡Uy! Ok, y las vamos a meter a trabajar aquí Vale, vale, vale Uh, aquí no hay nadie recogiendo En este puesto de recolección Cementerio, puesto de recolección así ah, sí, que hay gente Ah, pues El gasto de carbón es horroroso 0 de 10 Vale, aquí de momento no hay nadie trabajando Este edificio no se ha completado aún Nos falta un montón de gente, eh O sea, para todo lo que tenemos construido Nos falta mucha gente ¿Estos son carpas aún? fu Vale, tendríamos que ser capaces de cambiar Las carpas a barracones 20 de madera y 10 de acero Es muchísimo el gasto el que tenemos que hacer Vamos a cambiar Las que están más lejos Vale A ver si podemos ponernos A tope con la madera Vamos a quitar Un poco de gente De aquí Porque de momento de carbón no vamos mal Ok, y recogemos madera Que no nos va a faltar Bueno, el ritmo... Uf, va bajando Ah, claro, nos deja de trabajar Vale, es que es eso Esto lo estamos preparando Pero aún no viene gente Tenemos que rezar Para que los exploradores Encuentren a alguien Uy, ¿aquí qué tenemos? Ah, el resumen de los blondinenses Y ya está, ¿no? Calles ¿Esto nos lo ponen ahora? Bueno. Vale, son las 12. Estamos sin carbón. ¿El autómata dónde está trabajando? Aquí. En la fundición para sacar acero. ¿Podemos meter aquí el automata? ¡Dul! Ha salido el automata de la mina, literalmente. Pues, además, necesitamos sacar mucho carbón. feo, está feo Bien, bien, bien, vale O sea, la gente, la gente se queda Eso me gusta Eso me gusta, me gusta mucho 100, venga, ok Ahora hay que pegarle un subidón a esto Pero brutal Uh, los exploradores han llegado al asentamiento Vale Vale, vale, vale. A ver, ¿qué ha pasado aquí? El asentamiento parece estar abandonado. Lo conforman varias cabañas de madera ordenadamente dispuestas que ahora están completamente vacías. En el centro del lugar se alza un peñasco ubicado en posición vertical. En el centro de este asentamiento está marcado con un, con un pedrusco ubicado en posición vertical. Alguien ha esculpido un mensaje en la superficie desigual de la roca. Que Dios perdone al genio que sacrificó vidas humanas en nombre del progreso. Porque... Nosotros no podemos... Porque nosotros no podemos. Exiliados de Ciudad Tesla. Wow. Decimos no tocar el monumento, pero desmantelamos las chadas para obtener madera. Vale. Colina amurallada. Aquí que tenemos un asentamiento de tamaño considerable. Rodeado por una muralla baja. Hecha de piedra, hielo y nieve. No hay movimiento. Tampoco humo. Un poblecito de la del mar helado. Desde aquí se ve el, un reflejo. Serán aguas abiertas. Wow. Me pilla la colonia muralla. Me pinta, me pinta. Vamos a ir para allá. ¿Qué tenemos? 16 horas. Vale. Vale, vamos a volver a casa. Es, la cosa es esta. O sea, todos estos sitios que tenemos aquí. Uf. Vale. Ok, lo que se pueda. Tenemos... ¿Dónde está? Esto está en tecnología. La baliza taller. No. Recursos, la fe. El puesto de investigación. Eso dónde está? 100 recursos para poder mandar la gente a, a este almacén de puesto remoto. Oh, tenemos la fábrica. Con esto podemos empezar a sacar las prótesis ya. Autómatas y demás artefactos avanzados. Dios, esto es maravilloso. Si conseguimos la fábrica y metemos ya autómatas, no sé lo que constará un autómata, pero me gusta. Trineos ligeros de exploración. Esta mejora también sería brutal. Almacén de puesto remoto. Este, este es necesario, pero muy necesario. Vale, habría que ver. Es que ya ahora se nos abre un, una cantidad de posibilidades demasiado grande. A ver, sermón. bresermón sermón, los lugares. Vale, esperanza aumenta. Me gusta uh desde el templo tenemos acceso a todas las... Sí, porque además tienen el mismo CD. Tarda lo mismo en recargarse. Vale, vale, vale, vale. Y que me da a mí la sensación de que nos Es que, en serio, tengo la sensación de que falta muchísima gente trabajando. Que es imposible. Generador mejora de eficiencia. Vale, consume menos carbón, con lo cual generamos... Más carbón. Eso, o sea. Que se entienda, ¿no? O sea, gastamos menos por lo que tenemos más. Vale. Ahora, siguiente punto: recursos. Mm, mm, mm, mm, ahora es la pregunta eterna, ¿no? Cogemos la mina de carbón que estará viejo para poder meter las, las minas. Mejoramos otras cosas. Ocho horas. Forma de cazadores 30 de comida cruda al día Es un montón, pero de momento Problemas de comida no tenemos A ver, si metemos esto, como vamos a traer Más comida eh, Requeriremos menos gente Aquí, meteremos este Y este, vale, vamos a, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, vamos a ir a por comida Para Bajar la cantidad de gente que necesitamos Recogiendo comida y la desviamos a otros Sitios Ah, vale, digo. Algo nos está pasando. ¿Por qué no va? <risa> vale, en la baliza aquí podemos crear equipos. No, es que falta mano de obra. Vale. El, ah, digo, ¿el automata está parado? No. Qué guay cómo recoge, ¿eh? ¡Uh, uh, uh, uh, uh. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ocurre aquí? Cambio de actitud. Hemos encontrado a un hombre llorando en silencio en el templo. Le hemos preguntado si necesitaba ayuda y nos ha dicho que quería verte. Señor, yo creía que mi fe había muerto hace mucho. Que la había enterrado junto a mi mujer y mis hijas en Londres. No le he encontrado sentido a esta nu nueva vida. A esta lucha incesante por sobrevivir. Pero hoy, cuando entré en el templo, vislumbré un futuro para nosotros. Ahora estoy listo para hacerle frente a la vida. Oye, mira. Me alegro. Eso, falta mucha gente trabajando en carbón y se nota. Se nota bastante. Vale. Uy, hay gente enferma ya. No, ausencia por la enfermedad. Vale, podemos meter leyes. Vale, vale, vale, vale. Ah, Vamos a revisar estas: ¿Es Protección inferior infantil, hospicios, ceremonias funerarias... Oh, oh, oh. Siempre pasa algo, en el menú este se buguea... Es que el triaje no está bien. No, a mí no, no me gusta el triaje. Y de comida, como pienso que no nos hace falta tampoco... Y la de construir un hospicio... No, no, no, no, no. Uy, vamos mejor. Vamos a implementar del propósito. Eh, aquí, Casa de curación, co Cocinas de campaña. Wow. Vale, vamos a meter denuncias justificadas. Y. y con, a ver, esto nos ayudará a que la piña se evada de los blondines. Así que vamos a firmarlo. al descontento, pero oye ¡Yus! bastante, ¿eh? Tres de trabajo extra <risas> es muy rollo muy muy rollo la inquisición ¿dónde estamos haciendo el trabajo extra? me gustaría saberlo eh, vamos a iterar por ah no, uy Vamos a meter... Ah, me hace falta, me hace falta. Vale. Vale, vamos a meter otro barracón. Vamos a ir sustituyendo esos barracones. O, o esas casas por, por barracones. Porque si no, luego en el futuro lo pasaremos muy mal. Vale, vale. Tenemos otro... Ah, bueno, dentro de poco tenemos esto. 20 raciones. Bien. Se puede, se puede, se puede. Es más que asumible. Vale, 93% no nos queda mucho. Ojo. Vale. Vale, vale, vale. Cazadores voladores. Ok. Vamos a ir a por la nueva investigación. Creo que vamos a meter tácticas de caza. Y dejamos esto ya apañado, apañado. Vale, que... ni damos 5 trabajadores menos y... ...obtienen la misma cantidad de comida que antes... ...así que... ...me pinta 100%. Uy, ¿la enfermería qué hace? Dizca, vamos, aquí los enfermos reciben un tratamiento más rápido... ...que los puestos médicos y los, enfermeros de grave, y los enfermos de gravedad... ...pueden recibir un tratamiento seguro y eficaz. ¡Buah! Vale, ok. Vamos a coger técnicas de caza... Para adelante. Y vamos a ir a por la mejora de la comida. Plataforma de cazadores. 40 de madera y 40 de acero. ¡Dios! Mucha gente hace falta, ¿eh? Vale, vamos a quitar gente de aquí. Bueno, al revés, espérate. Vamos a quitar gente de aquí. Y vamos a dejarla, entre comillas, ya adaptada a lo que tendríamos que recoger en un futuro... Uy, ¿y el automata dónde está? Ah, se está cargando Vale, vale, vale Uy, no tengo más... El... No. Ah, claro, he, quedado... he quitado 5 y 5 Normal, vale Lo que pasa es que necesitamos eso Que, que saquen a cero, pero Rapidito Esta gente llega en 3 horas, vale Vale, vale, vale, con eso, bueno, estamos bien El templo ha concluido Ha influido en alguna gente a la hora de Corregir su conducta, vale, 18 Londinenses Solo, bien, me gusta me gusta, me gusta. Uy, bajón de temperaturas aquí, eh. Hay que recoger mucho carbón. Vamos a pasar la noche rápido. Vale, eh, eh, eh, eh. Han llegado a la colonia. Un conjunto de refugiados hechos diestramente en bloques de nieve comprimida de. Se piña en torno a varias manchas frías y ennegrecidas que una vez fueron oqueras. Un silencio sepulcral pesa sobre la colonia. Explorar. Exiliados moribundos. Algunos de los exiliados permanecen con vida, aunque duras penas. Podríamos intentar traerlos a nuestra ciudad, pero algunos seguramente morirán por el camino. Uno de los moribundos agarra contra su pecho un diario. Leímos la última entrada. Exiliado de Ciudad Tesla. Se nos está acabando la comida y el combustible, así que enviamos a los más fuertes del grupo a buscar ayuda. Son nuestra última esperanza. Probablemente se refieran a los pobres yanquis que enterramos. Escoltar a los exiliados a la ciudad... 7 niños, 19 ingenieros, 36 de fuerza de trabajo ¿Robar suministros a los exiliados? ¿Estamos locos? No, no, no Escoltar a los exiliados a la ciudad Sacamos a los exiliados moribundos de sus casas de nieve y nos preparamos para la travesía hasta nuestra ciudad Algunos de ellos salieron de su letargo para bendecir sus amigos, ausentes por haber traído ayuda, no fuimos capaces de decirles la verdad, aún no, claro, <ríe> vamos a pasar por allí para que lo vean, oh, en un día y tres horas venimos, vale, perfecto, me gusta, ok, reanudamos, para adelante, ah, digo, sí, el automata debería seguir cogiendo carbón y sigue cogiendo carbón, vale, ahora podemos necesitar muchas casas para toda esta gente, pero bueno, hemos, hemos ganado mucha fuerza de trabajo. Vamos a poner, meter gente en el acero. Vamos a poder meter gente en la madera. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta mucho. A nivel de temperatura, ¿cómo estamos? ¿Cómo están las áreas de temperatura? Ah, bueno, tenemos aquí tres calderitas. Bien. Reserva, pila de carbón agotadas. Vale. y ¿Esto qué es? Pila de carbón. Vale, automata aquí. Uy, vale. Hayan caído, pero Londres no, eso es imposible. Me pregunto si nuestro capitán realmente tiene algún plan. Claro que tenemos plan, hija. No hay suficientes raciones, hay 12 solo. Venga, esos ingenieros ahí. Uh, a ver qué ha ocurrido. El chiratazo de una creyente. Una mujer nos ha informado que conoce el lugar de reunión de los londinenses. Traeremos cartas en el asunto. ¡Dios! Se convencerán algunos londinenses para que se queden. Le parecerá bien a usted, mujer. Se ha denunciado y perseguido a algunos londinenses. <ríe> me gusta. <ríe> Madre mía. Uy. Vale, necesitamos recoger carbón a toda pastilla. Vale, reserva de este pila de carbón agotadas. Entiendo que son esas. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Metemos Aquí el autómata. Vale, vale, a ver, paraos Paraos, quietos, paraos Técnicas de caza Vale, eso está listo, ok Eso está claro Recursos Almacén grande de recursos Tambor de extracción Aislamiento de puestos de recolección Calefacción Oh, necesitaríamos los trineos Esto me viene muy bien Para hacer que se mu... Claro, un 50% más rápido es un montón Vale, porque con esta gente estamos patrullando muchísimo Vale, vamos a meter eso ok eso está claro. Ahora bien, lo siguiente. Vamos a sacar... ¿Vale? Las plataformas de cazadores... Vale, esto solo me cuesta 25 de madera y 40 de acero. Vamos a meter la primera por lo menos. Vale, eso está bien. Pero ahora, ¿cómo solucionamos el tema del carbón? Vale, y además aquí es que necesitamos que la gente literalmente trabaje en las en las destas de, de carbón. O sea, hemos preparado esa zona, pero no tenemos gente para que trabaje en esa zona. Y aquí no hay pila de carbón. Vale, vamos a quitar gente del puesto de recolección. Vale, y vamos a meter gente aquí. Vale, y con eso podemos meter aquí el autómata Perfecto, vale, vale, vale Me gusta, de hecho vamos a hacerlo Al revés, vamos a meter a la gente En el puesto de recolección Vamos a meter al autómata En el puesto de recolección O sea, al, uy, al Al automata en el tambor Y la gente en el puesto de recolección Para que haya aquí, literalmente haya una pila De, gen de, de carbón extraído Que se pueda sacar eh, Cuando llegue en el día siguiente Vale, ok Vamos a darle Venga, recoger carbón Mi gente Dios, ¿cómo va el autómata por ahí Por la ciudad Ah, bueno, se ha venido aquí a recargar Se ha venido aquí a construir La madre que lo trajo Ah, que van como en cepelín, loco Lol, ¿qué me cuentas Vale, no le diremos que no Plataforma de cazadores 25 de madera 40 de acero sí es que es, es mucho acero ¿eh? es mucho acero pero bueno está, está bien está bien se va, el incremento de comida se va a notar vamos a quitarnos gente de aquí y la vamos a derivar a otros puestos que ahora por el momento no serán más útiles o al menos eso pensamos Esperando otra. Uy, que la automata, ¿dónde está? Vale. Trineos ligeros de exploración. Ex. Bueno, explorado. Obtenido. Recursos. Vamos a recoger el tarbor de esta para sacar más carbón. Ay, no, nos falta cero. Nos falta cero. Para todo. 10 de acero. Sí, nos falta nos falta todo todo todo todo todo todo. Pues mira que estamos sacando a cero, ¿eh? No, no, nos falta cero para todo. Vale. Vale, ok pues vamos a esperar un poquito. Vamos a sacar gente del taller. La derivamos a otros sitios. El templo infligido. En alguna gente a la hora de corregir, hora de corregir su conducta. Vale, perfecto. Trece londinense en solo. ¿eh? Eso está muy bien. Vale, oraciones supertinas, La esperanza aumentará. Puede que algunos londines se corrijan su conducta. Vale, vamos a meterlo. Vale, y sube la esperanza. Uf, genial. El generador va a apagarse. No me digas eso. Este, ¿Cómo que estamos sin carbón, tú? ¿Aquí hay pila de carbón? 112, súper poco. puf, puf, puf, puf, puf, puf. Vale, a ver, ok. Vamos a pasar un día malísimo. Vale, vamos a cambiar las calderas para que trabajen De 8 a 18 Todas Absolutamente todas Y con eso ahorramos carbón Ahora bien Hay que ponerse a muerte con ello Del árbol tecnológico no podemos sacar nada porque tenemos carbón Vale Buah, Es que en qué momento se nos ha pasado eso tú. Claro, y la gente está enfermando a piñón. Vale, a ver, a por tres, que pase rápido esto. Vale, ha regresado, salvo la ciudad, puedes disolver los exploradores en la baliza o enviaros de vuelta a tierra helada. Vale, ok, paramos. ¿Qué tenemos aquí? Robo de madera, los londinses roban suministros. Alguien robó 56 de madera de las reservas. La gente dice que han sido los londinenses porque se creen que están reuniendo suministros para su viaje inminente. Parece que la idea ridícula de partir de Londres está ganando relevancia. Vamos a firmar, vamos a firmar los custodios de la fe. Una hora para firmar una ley. Sede de los custodios de la fe. Puedes pedirles a los custodios de la fe que acaben con las protestas. Procesión de medianoche. Reduce el descontento. Tendrás que establecer la sede de los custodios de la fe y el descontento aumentará. Uy, la, el, el resto de cosas. Es que el problema este es que cuesta madera y acero. Habría que ver qué nos dan el, el resto de, de cosas. Vale. El generador va a pagar. Sí... Venga. A por 3. Uy, más. A ver, ¿qué ocurre? Primero lo que es que se quedan Muchas de las personas que quieren irse a Londres han decidido confiar y quedarse. Dicen si que tus últimas decisiones los han convencido de que aún hay esperanzas en esta ciudad. Vale, 11 personas hay para irse. 600... Vale, ya estamos recogiendo carbón. Ya estamos recogiendo carbón. Ya estamos recogiendo carbón. Vamos a enchufarlo. Pero hay que recoger mucho carbón Y mucho carbón es mucho carbón Así que ya nos podemos poner Como sea, mi gente Oh Vale Vale, ok Acaba de llegar esta gente Tenemos a estos esperando Creo que vamos a ir hacia la zona sur Para sacar el resto de De detalles Vale, vamos a ir Los podemos enviar a la mina de carbón directamente Un día y una, y una hora ¿Tenemos ya para trabajar en esto? Sí, vale, perfecto Vamos a trabajar entonces Ah, no, ya tenemos los trineos uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Si metemos la mina de carbón, ¿qué tal? Vale, vale, vale Me gusta, vamos a meter el minado de carbón Es que esto es tier 1 Esto es tier 1 Bueno, se viene una ola de frío. Yo creo que... Vale, vamos a meter el tambor de estación, El, el de nivel 2. Para que seamos capaces de obtener más carbón. Vale, y por, lo tanto, y por lo tanto recoger más carbón. Vale, vamos a volver a meter ingenieros aquí. Ingenieros aquí. Vale. Vale, vamos a meter aquí ingenieros en los puestos... De De comida Vale, eso es importante Ahora vamos a construir la otra plataforma de cazadores Perfecto Vale, ya, ya hemos llegado al tope Y ahora veremos si, necesitamos si tenemos suficiente comida Si tenemos suficiente Casas En general, no sé cuánta te gente tenemos Sin vivienda Pero bueno, eso lo vamos a tener que solucionar ahora Así que nada, con esto Lo dejamos por hoy